Muy buenas che, les prometí que iba a hacer un video sobre Workaway la semana pasada y no quiero quedarme sin hacerlo porque la palabra es muy importante, para mí por lo menos lo es así que estoy desde mi casa en Buenos Aires, en realidad la casa de mis padres porque ustedes saben que yo soy un nómade en toda la... en toda regla así que les voy a pasar a contar cómo fue mi estadía en Sri Lanka a donde fui sin conocer a nadie ...sin tener un presupuesto muy grande y sin embargo viví una experiencia increíble durante un mes y medio. Realmente me encantó y conocí mucha gente, viví una experiencia increíble en muchos lugares... ...y haciendo lo que más me gusta que es grabar videos, hacer fotografías, volar con el dron... ...y preparar unos videos que ustedes ya vieron en mi canal porque ya los estuve publicando para distintas empresas, distintos lugares que me estuvieron alojando me estuvieron dando de comer ¡Asado! entonces este video acerca de qué es Workaway cómo funciona y cómo pueden sacarle provecho a ustedes también bueno lo primero que vamos a hacer es entrar a la página de Workaway esta es una plataforma como les decía pero funciona básicamente con una página voy a entrar con mi usuario hay una suscripción anual que nos permite gestionar las, las características del sitio web esta es mi lista de anfitriones, la que tengo todas las cosas que me interesan hacer. Aquí algunas en Zagreb, en Rumania, eh, en Polonia, Copenhague. quiero mostrar cómo funciona esto. Estamos viendo la de Rubén, el título es Venga y experimento un verdadero estilo de vida local eh, de Kite en un área remota en Calpitilla, Sri Lanka. Acá tenemos los meses que están disponibles, nos cuenta un poco cuál es el, la descripción de Rubén eh, y el tipo de ayuda que necesita, jardinería, eh, temas de mantenimiento general, ayuda con proyectos ecológicos en la casa, cuidado de animales, ayuda con los turistas, trabajos de caridad, práctica de idiomas, proyectos de arte, ayuda con computadoras, con internet y enseñanza. Habla de idiomas hablados, español, catalán, inglés, francés y sinhala que es el idioma propio de Sri Lanka. Alojamiento, van a brindar a los ayudantes, eh, habitación y acceso a internet, y además tienen mascotas. No son fumadores, pueden quedarse hasta un workaway. Les quería mostrar cuál fue la propuesta que les mandé en su momento. Básicamente lo que hago es comentarle quién soy, qué es lo que hago que viajo a Sri Lanka, que me dedico al tema de la fotografía, el video, que puedo ofrecerles eh, justamente ese trabajo y hasta tomas con drone para poder difundir lo que ellos hacen y que lo único que necesito es eh, el alojamiento, la comida y un acceso a internet que es muy importante para lo que yo hago. Y espero su respuesta, que fue casi inmediata, y a partir de eso empezamos a negociar un poco cuáles son los tiempos de trabajo y, este, y la verdad es que se dio todo de forma muy fluida y así comenzó mi primera experiencia que vamos a ver a partir de ahora. En Argentina es otoño, pero a pesar del otoño todavía, todavía, todavía... Hay bastantes flores como pueden ver acá en el jardín de mi mamá Es una alegría, es una alegría poder contar con flores todo el año Estamos escuchando el ruido del agua Pero quiero contarles sobre la experiencia de Workaway Y sigue el flaco con Workaway Workaway, work away, Workaway, Workaway work away, work away. El primer momento, el primer lugar al que fui fue el de Rubén, una escuela de kitesurf en Calpitilla. En Teleaire estuvimos hablando bastante de eso, pero esta es la primera, me, esta es la primera vez que en primera persona pude vivir experiencias trabajando con lo que yo sé hacer a cambio de lo que podían ofrecerme algunas personas en el extranjero y así fue como contacté a Rubén. La primera vez que contactamos fue por internet, no nos conocíamos de nada. No nos conocíamos, ¿no? Vos estabas acá en Sri Lanka, yo recuerdo que la primera foto que vi en, en tu perfil, en el, en el sitio, fue... La de una cabaña como esta, no sé si particularmente sí, era esta. Era aquella en construcción. Era, era una de las que está sí. un poco más allá. Y, y bueno, ¿cuál fue tu experiencia con Workaway? De momento positiva. Eh, ¿En un año cuánta gente vino al, al hotel? Pues este... En un año cuatro personas. ¿Y, ¿Y qué sabían hacer esas cuatro personas? ¿Qué te ofrecieron? ¿Qué te dejaron? Pues la primera persona que tuvimos uh -huh. eh, básicamente nos ayudó a... <coughs> Decorar los, los dos campos que tenemos y a pintar, sobre todo a pintar, son cosas que nosotros no tenemos ni idea, ¿eh? entonces aportó bastante, aportó una imagen a los hoteles súper bonita, ah, súper interesante, los carteles, la, la entrada... Ajá. Hay un cartel súper bonito en el, en el baño de una de las habitaciones, por ejemplo, que está escrito al revés y cuando te reflejas en el espejo eh, se ve bien. Bueno, y estoy con Eusebi, eh, otro de los propietarios de esta escuela de Kaiti Hotel, donde estoy realizando esta experiencia de Workaway en Sri Lanka. Y quería preguntarte, bueno, cuál es tu relación con, con Workaway y sobre todo con estos trabajadores que... Eh, buscan este tipo de compensación de trueque, acá en, en el hotel? De momento estamos muy contentos. So, hemos tenido 3 mmm, tres, cuatro en total. Uh -huh. De los cuatro, solamente una chica pff, la verdad es que me echaba un poco de jeta y e hizo más bien poco. Pero bueno, también era persona de inglés, estudiando clases a nuestros trabajadores, uh -huh. que de momento tienen el inglés muy muy bajo y le giro claro. muy bien también. Claro. Entonces tampoco no no se puede decir el no claro. bueno, buenas experiencias en claro. en general. Y, y también el tema de la fusión no bueno a mí me, me pasó de, de estar junto a otra, a otra chica de Workaway y, y el hecho de poder ensamblar quizás la, el, el trabajo de uno con el otro y bueno y sacarle también provecho a la sinergia no de, sí en este caso coincidisteis que pues, bueno te dedicas a lo que te dedicas y ya también mueve redes sociales y, y configura páginas sí. web pues uh, la, la simbiosis fue buena. Ha uh sido -huh, uh -huh. bastante interesante. Pero sí es muy interesante la, trabajar con gente de, de distintas nacionalidades y que son gente que va buscando eh, descubrir un mundo a cambio de pues, eh, trabajando. Es un, a mí me parece muy interesante. Siempre es gente muy interesante. Claro. No, es, no es gente... Llamada normal, entre comillas, ¿no? claro. gente que va un poco más allá. Sí, sí, te, te, digamos que te aporta, aporta el hecho muchísimo. de haber visto otras cosas y traerlas a uh -huh. tu lugar. Sí. ¿Con quién estamos? Una de las mascotas del Village, ¿no? Sí, eh, estamos aquí con Tommy, que es nuestra mascota, y lleva con nosotros ya desde, desde hace mucho. Eh, los clientes vienen y encantados con Tommy, la verdad. Un perrito muy, muy dócil, muy simpático. El único problemilla que tiene es que, bueno, no puede caminar bien. Cuando era pequeñito, parece ser que le pasó por encima una bicicleta, o una moto, un tuk-tuk, y le dejó, la parte de atrás le dejó sin movilidad. Y no quiere, no quiere la sillita, porque tiene acá... No quiere la sillita. A él le gusta ir arrastrándose por el suelo. Sí. ¿Eh? A ver si... Tommy le gusta moverse así. No le gusta, ¿ves? Ahora, no quiere y dos. Vale, ahora ah. le ponemos así. Ahora ya. Ahora son todo terreno ¿Eh? Tommy. Bueno, y ahora estamos con Eduardo también, ¿no? otra de las mascotas de, de acá del hotel. Pues sí, este es Eduardo y Mohamed. Eduardo y Mohamed. ¿Eh? <ríe> <ríe> ¿Suelen jugar juntos? Sí, son dos personajes. ser bastante amigos y Eduardo, bueno, siempre está por aquí, <ríe> todo el día de arriba para abajo. Otra de mis experiencias de viaje fue en Tanca. ahí estuve en el hotel Pink Fox y estuve bueno, haciendo un nuevo video que también está en este canal de YouTube, les voy a dejar eh, para que lo vean, no sé si por acá o por acá siempre es un problema eso, pero en uno de los vértices superiores van a encontrar el enlace al video que preparé para esta gente que me atendió de una forma maravillosa, ahí estuve con Tría que... Le estoy eternamente agradecido por todos los momentos que me hizo vivir junto a su familia. Estoy con Carol, una de también las personas que aprobó y me permitió en Sri Lanka conocer un poco su proyecto y acompañarlo y trabajar un poco para ella y para este sueño que está haciendo en Sri Lanka. Ella es alemana, pero está ahora en Sri Lanka y contanos un poco, bueno, contales a los que... Nos están viendo cómo viniste a Sri Lanka y cómo es que estás llevando adelante este sueño. Porque bueno, lo he visto con mis propios ojos y es un lugar paradisíaco y que tiene muy buena energía, muy buena vida. Sí. Bueno, yo llegué hace dos años a Sri Lanka con um, el trabajo y después de un año conocí si a mi novio y un día me llevó a ese sitio. Y realmente me gusta más la playa y digo, bueno, no me gusta mucho ver ese sitio del lago. Pero un día fuimos y me enamoré. Um, es un sitio mágico y es un sitio especial que tiene una vida auténtica de Sri Lanka y es, es otra cosa que, el sur, que es mucho más turístico, también muy bonito, pero ese sitio algo especial y tenía ese sueño hace muchos años tener mi propio proyecto aquí. Y entonces sí, ahora estamos uh, renovando el sitio. Ya me estuviste contando, porque estuvimos hablando antes de hacer el video, que llegaste hasta, a tener hasta 10 personas de Workaway en Pink Sí. ¿Cómo es eso? Sí, es algo increíble que al principio pensé, bueno, a lo mejor nadie quiere venir. Lo puse en la página web y digo, bueno, no sé, está bastante lejos de Colombo, de, de los sitios famosos y digo, bueno, vamos a ver si alguien se apunta. Y las primeras personas que yo siempre estaba diciendo, mira, está bastante lejos, no hay restaurantes, no hay, no, hay, no, hay, no hay nada de eso. Y yo, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. estoy buscando. Y bueno, al final, eh, al final, de julio terminamos con 10 personas allí, que es algo increíble. Con personas de todo el mundo, viajeros o gente que solo quería tomar una, una pausa de trabajo y a descansar y o estar en un sitio diferente. Y bueno, creo que también tuvimos mucha suerte y estamos afortunados de tener tanta gente ¿no? con talento de, no sé, montar eh, muebles, o como ahora tío, ¿no? alguien que nos pueda ayudar con videos, o fotógrafos, entonces, sí, es, es muy bonito, ¿no?, conocer a esas personas y algunos ahora son como buenos amigos. Hey, ¿Qué tal, muchacho ¿Todo bien, ¿Qué contás? ¿Todo bien? Todo bien? Un lugar muy especial de una casa argentina es la parrilla. Desde aquí les quiero presentar la última etapa de mi viaje por Sri Lanka a través de Workaway que fue en un centro de retiros de yoga donde también grabé dos videos acá uno ya está publicado, el otro todavía no se publicó con bastante edición les voy a mostrar un par de secuencias para que vean un poco lo que hice y bueno ya lo van a ver muy pronto también publicado en mi canal y con esto ya nos vamos despidiendo bueno y estoy terminando mi viaje en Sri Lanka con el último Workaway que me tocó hacer estoy acá con bueno, quienes me dieron alojamiento, me dieron de comer muy rico y además este, me estuvieron enseñando algo de yoga, me hicieron un coaching. La verdad es que estoy muy agradecido y además me van a contar un poco la experiencia que tuvieron con WorkAway. Les dejo que se presenten. Pues yo soy Andoni y bueno, junto con Mayra llevamos aquí el retiro en, en Sri Lanka. Yo creo que hay dos tipos de perfil en, en WorkAway y uno es la gente que lo hace porque realmente quiere... Eh, Vivir tener la una experiencia, experiencia y, y hacerlo de forma, pues eso, con un voluntariado. Y luego hay otro perfil de gente que es como la gente que está viajando, locos. Los que se llaman backpackers, que son como gente que quiere viajar de mochilero pero no tiene dinero y entonces busca alojamiento gratis a toda costa. ¿no? Ojo que no todos son así. No, no, digo que hay pero... dos tipos de perfiles. Lo que. Pero dentro lo que del yo, perfil cost, lo que yo percibo. Eh, hay gente maja como Steven, tuvimos un chico de Indonesia que vivía en Australia y este chico, bueno, viajaba hasta haciendo, ¿cómo se dice? autostop uh -huh. Pero fue una de, una de las personas que realmente más nos enriqueció por su historia, por, por el proyecto que tenía a nivel personal y, y por la energía, por el buen humor con la gente y con cualquier cosa que hacía, lo hacía de verdad de... Pues con ganas. Pues mucha gente de la que ha venido, que ha tenido otras experiencias en Workaway, nos han dicho que, que a veces han encontrado con sitios que eran como muy de trabajo. Como muy de, ah, este es el trabajo que tienes que hacer tantas horas, tanto horario. Y, y que te tratan más como un trabajador Es que como por un lado está el del que va de plan mochilero y quiere ahorrarse el alojamiento También está del otro lado el que quiere ahorrarse, pagar un sueldo Exacto. Y solamente quiere un trabajador más, gratis Entonces, eh, sí, como todas las plataformas este, ayudan, pero bueno, también está quien se aprovecha bueno, les agradezco un montón, yo también estoy muy contento de la experiencia de estos días, de lo rico que comí este y sobre todo de la buena compañía y de todo lo que aprendí. Así que termino este viaje por Sri Lanka de una forma muy, muy linda y eso es gracias a ustedes. Así que bueno, muchas gracias y espero verlos pronto. Muchas gracias, gracias. gracias a ti Alejandro por compartir tu tiempo, todo el buen humor y, y tu saber hacer y de verdad sentir que le pones pasión a lo que haces bueno y decido despedir el video desde el coche porque ya prácticamente estoy a punto de agarrar la valija subirme al coche e irme para el aeropuerto porque como saben el mundo no espera hay muchas aventuras hay muchos destinos que recorrer hay muchos países en el planeta y una vida no alcanza así que yo como decidí recorrerlo todo lo que pueda en este tiempo que tengo sobre el planeta Tengo que irme al aeropuerto De esta manera me despido Señoras, señores, amigos, amigas Y nos vemos en el próximo video Que todavía no sé de qué va a ser Así que espero inspirarme Y poder contarles algo lindo Que seguramente así será Nos vemos la próxima Hasta luego ¿Te gustó mi video?